mucho gusto de saludarles sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de humanidades al día este noticiario para nuestra comunidad y para comenzar la revisión de lo que viene ¿no? de las principales actividades que les vamos a proponer para los próximos 15 días la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes, la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile y la Dirección de Género y Diversidades Sexuales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile invitan al feminario Experiencias y Desafíos en Género a Tres Años del Tsunami Feminista, jueves 25 de noviembre. Seminario Andrés Bello, Luces y Sombras, perspectivas contemporáneas, actividad de la Cátedra Andrés Bello, organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, jueves 25 de noviembre. El 2 de diciembre se desarrollará el Seminario Nacional Centenario Paulo Freire Saberes y Prácticas Pedagógicas para la Emancipación y Justicia Social organizado por el Centro de Estudios Saberes Docentes. El 5 de enero se recibirán propuestas para las Jornadas del Magíster en Literatura organizadas por estudiantes del programa dirigidas a estudiantes de cualquier año de los programas de Magíster de la Facultad con el único requisito que sus propuestas consideren la literatura como objeto de estudio. Detalles de estas y otras actividades en www.filosofia.uchile.cl Una de las principales preocupaciones que tiene nuestra comunidad dice relación con el retorno, con el regreso a la presencialidad, que ya sabemos, en marzo del próximo año ya va a ser una realidad muchísimo más difundida. ¿Cómo va a ser? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Y cuál es la situación ahora con respecto al cuidado y prevención del COVID? Lo vamos a conocer en la siguiente entrevista que realiza nuestro colega Cristian Vergara. Estamos nuevamente realizando entrevistas a integrantes de nuestra comunidad para la Humanidad SD. En esta oportunidad eh, me toca entrevistar a Jacqueline Vargas Durán, eh, directora económica administrativa de nuestra facultad, y una de las integrantes centrales de nuestro comité COVID, eh, instancia que es responsable de supervisar el cumplimiento de los protocolos para la prevención del contagio del virus. Eh, hola Jacqueline, eh, muchas gracias por estar con nosotros eh, Me gustaría que eh, nos contaras Cómo ha sido tu experiencia en el trabajo del Comité COVID eh, Y cómo ha funcionado hasta el momento Como primera cosa Hola Cristian, eh, gracias por eh, darnos esta instancia Para poder eh, presentar a nuestra comunidad El Comité eh, Bueno, surge precisamente de la necesidad de eh, abordar y ajustar las medidas sanitarias de esta eh, terrible situación sanitaria que tenemos en, a nivel nacional y mundial. Eh, las directrices desde la Casa Central fueron que cada eh, unidad académica tuviera un comité local que estuviera compuesto por las autoridades eh, locales y que velaran, no es cierto, porque se cumplieran con los procedimientos que definía casa central respecto de la eh, actuación y la eh, sobre la prevención y protección de la salud de, de nuestra comunidad universitaria fue complejo al inicio, eh, estamos todos eh, un poco en shock por esta situación eh, sin embargo este año hemos eh, he convocado reuniones semanales eh, para velar, ¿no es cierto?, para un retorno seguro en, en lo que respecta a nuestras actividades administrativas y también eh, de investigación y apoyo a los docentes de, de la facultad. En ese, en ese sentido, eh, claro, el Comité COVID eh, ha tenido que eh, evaluar situaciones de retorno, eh, abrir espacios, velar por, por la seguridad de estos espacios, y eh, bueno, el, el rector de la Universidad de Chile anunció que eh, la universidad vuelve a la presencialidad en 2022. Eh, ¿De qué manera esto, eh, de cómo se ha trabajado esto en la facultad, cuáles son las discusiones, cuáles son los estados de avance eh, para asumir esa tarea del retorno presencial en 2022? Bueno, el, el comité COVID eh, ha sido bien eh, cauto en el retorno. Eh, nosotros estuvimos haciendo eh, como DEA un plan piloto, por llamarlo de, de, de alguna forma, eh, desde... En septiembre eh, en adelante estuvimos abriendo nuestra, eh, nuestras puertas eh, de la facultad, eh, inicialmente media jornada, de lunes a jueves, de alguna forma, de ver cómo eh, reactivábamos eh, ¿no es cierto? la presencialidad en la facultad. Y de acuerdo a las necesidades que se, se fueron dando, eh, se abrió a algunas actividades de docencia muy particulares que eh, nacieron desde, desde alguna instancia, de algunos departamentos, para poder hacer clases presenciales con el aforo eh, correspondiente que nos permite cada sala de clase. También lo vimos como una especie de prueba estas esta actividades y cómo íbamos a impactar en nuestra eh, en nuestras actividades administrativas y efectivamente tuvimos un, un impacto que vimos que eh, el horario de atención eh, que teníamos de media jornada eh, se vio estrecho por lo tanto tuvimos que ampliar nuestra eh, nuestra apertura hasta las 5 de la tarde, siempre respetando, ¿no es cierto?, el editar eh, las horas pic, por lo tanto, la facultad sigue con su apertura eh, flexible. El horario de, de ingreso es a las 9.30 hasta las 5 de la tarde, de lunes a jueves y los viernes eh, de 9 a 2 de la tarde, perdón, 9.30 a 2 de la tarde. Eh, eh, Evitando, como les decía, el, el horario PIC. Y, y, y surge esta ampliación por las mismas necesidades de actividades. Estuvimos, eh, bueno, con la actividad de, eh, de los mechones eh, en octubre. Eh, antes de eso estuvimos recibiendo un grupo de futuros mechones. Eh, y otras actividades que, que se han realizado. Eh, fuimos partícipes también. Eh, de la eh, prueba que se, to se toman a los estudiantes de pedagogía, también ahí colaboramos un, un poco en esa, en esa actividad, y, y estamos con, eh, focalizados con algunas actividades docentes, que ya estamos terminando el semestre, así que nos quedan eh, eh, como un par de actividades cerrando la próxima semana, y ya con eso, eh, lo que es docencia, eh, eh, cerraríamos la, el semestre, y los profesores eh, que requieran asistir eh, por tema administrativo o de sus proyectos de investigación, estamos también atendiendo eh, esas solicitudes eh, particulares. Por último, me gustaría preguntarte sobre un tema que, del cual se habla bastante y, y tiene que ver con estudiantes y con estudiantes que también están fuera de Santiago, que un, es un, un, un grupo importante. Eh, Importante de la facultad, el tema del trabajo con eh, la sala híbrida, la, la hibridez, esa experiencia. Eh, si nos podría adelantar algo de cómo se está trabajando ese tema en eh, la facultad. Claro, eh, como facultad, nosotros eh, postulamos los fondos COVID que abrió el Fondo General. Eh, nos adjudicamos eh, un, un importante monto que nos va a permitir adecuar espacios al aire libre eh, con mobiliario DOC. ¿no cierto? Para, la, para actividades tanto en el eh, eh, sector del casino, en el menos uno, y también eh, en, en la sala de, de estudiantes que está en el, en el nivel eh, uno del edificio nuevo. Y también estamos eh, ya haciendo las negociaciones con, eh, con el proveedor, ya las, eh, en realidad ya las terminamos, y estamos eh, implementando para el próximo año alrededor de 30 salas híbridas, que nos va a permitir eh, de alguna forma flexibilizar, eh, ahí bueno las autoridades del área académica eh, lo podrán indicar de mejor forma, eh, pero la idea es esa, de poder implementar salas híbridas que nos den cierta flexibilidad y nos puedan per eh, permitir eh, hacer eh, clases de... Eh, de, de alguna forma que eh, no nos veamos impactados, ¿no es cierto?, por esta presencialidad 100% y podamos, eh, eh, de alguna forma, eh, llegar a todos los grupos, ¿cierto?, a todos todo los estudiantes. Bueno, Jacqueline, te agradezco mucho el tiempo por explicarnos cómo está trabajando la facultad en estos temas tan importantes. Eh, te agradezco y vamos a estar compartiendo más informaciones sobre el comité de COVID de local de la facultad y eh, de todas las novedades para nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Que estén bien. El progreso de la investigación es un elemento fundamental eh, y constante en la vida académica de nuestra facultad. ¿Qué publicaciones son las más relevantes? ¿Cuáles es necesario? o vale la pena destacar en este momento Rodrigo Carmi nos presenta eso Hola a todos soy Rodrigo Carmi, director de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y hoy día quería felicitar a seis académicos de nuestra facultad que se adjudicaron el concurso de equipos de investigación eh, promovido por nuestra dirección de investigación en particular eh, el concurso de equipos de investigación es un concurso inédito de carácter piloto su carácter piloto tiene que ver básicamente con el hecho de que es un concurso completamente adaptado o bastante adaptado a las hermenéuticas de las humanidades no solamente en sus formatos de formulación ¿no? y de postulación sino además en los eh, requisitos que se piden no solamente para postular, sino los resultados que se exigen ¿no? para entregar. Por ejemplo, se admite la existencia de la traducción, de los comentarios, etc. Así como también el ensayo, el libro, capítulo de libro, etc. ¿no? En ese sentido, los concursos de equipos de investigación constituyen una experiencia piloto eh, que esperamos que la facultad y la universidad considere fuertemente porque ha posibilitado el desarrollo de la investigación en humanidades abriendo una matriz posible para diseñar otras políticas de investigación. Por eso la experiencia de los equipos de investigación es una experiencia piloto que va a permitir de alguna manera pensar en una nueva matriz hermenéutica para instalar una nueva institucionalidad de las políticas de investigación en humanidades bueno, en este registro, cierto, los concursos de equipos de investigación pueden constituir un paradigma para abrir una nueva institucionalidad de las políticas de investigación en, en humanidades que contemple efectivamente la democracia epistémica la singularidad que tienen estas últimas en el desarrollo de la investigación y del conocimiento a partir de aquí quisiera felicitar a los seis proyectos adjudicados por nuestros concursos de investigación que están básicamente representados por los investigadores responsables como son Luis Osandón, Kamal Cuncille, María José López, Moisés Llopis, Adrián Baeza y Carolina González a quienes les enviamos un enorme agradecimiento y muchas felicitaciones. La cuestión de las humanidades, es una preocupación constante, permanente, en la reflexión de la facultad, que viene desarrollándose desde hace ya bastante tiempo, desde hace un par de años. ¿Y cómo continúa esa reflexión? Que eh, va a venir potente el próximo año, por... de todas maneras. Kenny Yarsur, nuestra académica, nos cuenta cuáles son las ideas que van a desarrollarse en esta siempre permanente ocupación por la cuestión de las humanidades. Ya estamos con la profesora Kemi Oyarzún, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación de Humanidad al Día. Kemi, bienvenida. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Felipe, y por supuesto saludar a todas y todos los colegas, estudiantes, funcionarias, funcionarias de esta gran universidad nuestra queríamos tocar el siguiente tema, que es clave y muy, muy y trascendental, entendemos nosotros, para la vida de nuestra facultad y de nuestra comunidad, y que hace un poco antes, de la, antes del estallido, incluso si, si hacemos memoria, se había puesto como una centralidad en lo que quería hacer la reflexión de la facultad, que es lo que hemos llamado la cuestión de las humanidades, el mirar el rol, cómo se ve, qué sentido tienen las humanidades en la sociedad que vivimos. Ha pasado de todo entre medio, o sea, no, vino el estallido, y, oh, ¿te acuerdas? Iba a haber un seminario, había uno, después vino el estallido que no, y detrás la pandemia. Pero la cuestión de la humanidad está ahí y es una reflexión que ustedes han seguido haciendo entre varios académicos de la de la facultad. Me encantaría que nos contaras un poco en qué están en esa reflexión y qué viene en ese sentido. Bueno, tienes toda la razón, Felipe, pero yo creo que hay dos ejes que no podemos eh, dejar de pensar como contexto hoy. Y, por supuesto, es la revuelta feminista de 2018 y el estallido del, 19 de octubre del, eh, del 18 de octubre del 19, ¿no es cierto? Gracias. Porque creo que esos son dos aspectos enormes que han cambiado el tejido social eh, de Chile. Y las humanidades no podemos dejar sino de pensar en este nuevo tejido dentro del cual nos vamos a integrar. Eh, por eso me importa mucho eh, incorporar las nuevas subjetividades, los nuevos actores que hay hoy día, eh, para rearmar el conocimiento, las distintas áreas de saberes, las y los actores que estamos involucrados en estos nuevos saberes nuevos y viejos, uh -huh. eh, para ir en esta transformación del país, ¿verdad? Y de su educación pública, que es la que a nosotros, estatal y pública, que es la que a nosotros nos, nos interesa. Entonces, visto el contexto, ¿verdad? Eh, yo siento que hay un contexto previo, Felipe, y son uh -huh. 30 años sin proyecto estratégico, con transformaciones muy tecnocráticas, con mucho al día, pocos sueños de largo plazo, ¿no? Y eso le hace daño a las humanidades. Las humanidades tenemos un piso básico que es el pensamiento crítico, la reflexión, no solo dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, y, y jugarnos por sueños, por proyectos estratégicos del país. Y eso es el contexto de estos 30 años no nos permitió eso. Y eso generó desconfianzas enormes que han sido denunciadas por el, el PNUD como sí. antitala de los estallidos Entonces, estos contextos son, como quien dice, el lugar de enunciación nuestra en nuestros ciclos de repensarnos como humanidad y en ese sentido, a mí hay un choque, y era lo que se conversaba, yo me acuerdo hace un tiempito nomás, con el neoliberalismo y con una concepción de la universidad y del saber, eh, y de la búsqueda del saber más ligado a un mercado del saber que al simple hecho de buscar a través del saber aportar a la transformación eh, de la sociedad en algo más humano, más crítico, más reflexivo. Esa, esa, esa línea de pensamiento sigue estando vigente ¿no? en lo que ustedes están hoy día planteándose, me imagino. Absolutamente, Felipe, porque las culturas del día de hoy y de estos últimos 30 años han implicado ciertas lógicas mercantiles, eh, un autofinanciamiento, una rivalidad por, por nuestro financiamiento y que finalmente se traduce en una estrechez de la de la gran comunidad pluriestamental que se piensa al mismo tiempo que piensa país. Entonces yo creo que esas lógicas mercantiles, el autofinanciamiento, fue apacando nuestra misión histórica, nuestra capacidad de pensarnos de forma integral, creativa, eh, y por supuesto eso de recuperar nuestros sueños. Felipe, no se puede vivir sin sueños, no sé, a mí me parece una... una una manera tan empobrecida de elaborar quién somos, a dónde vamos, quiénes somos, cuántas diferencias tenemos, eh, y, y, y sobre todo una manera de pensar eh, las, las humanidades dentro de un nuevo contexto democrático, porque la constituyente va a plantear un debate muy profundo sobre el sistema político, sistema de gobierno, el rol del Estado, qué democracia queremos, y hasta ahora el tema de qué democracia queremos no se ha planteado mucho, y lo están planteando digamos jóvenes eh, y personas que son críticas, que vienen con un... Con una, Fuerza histórica bien grande, ¿no es cierto? Democracias comunitarias, deliberativas, vinculantes o no, por ejemplo, eso es un uh -huh. tema, bien serio, uh -huh. queremos democracias vinculantes, y en la universidad nosotras tenemos una una trayectoria en el 97 de pensarnos como comunidades pluriestamentales frente a la estrategia universitaria que involucraba la cuestión de las humanidades. Porque la, las humanidades tienen que ver con un lugar en la historia, con un lugar frente a las subjetividades, por ejemplo, eh, el rol del hombre como enunciación. ¿Mm? Eh, esa la palabra humanidad trae la palabra hombre. Mm. Eh, y la palabra hombre ya no está en el centro, no está en el centro desde dónde. Bueno, se pensaba ese hombre occidental, Felipe, desde un lugar muy abstracto sin cuerpo, no sé qué alma tendría, pero sin cuerpo de todas maneras, y por eso estamos <risa> Sin cuerpo es verdad, ¿no? <risa> Ciudadanías escarnadas con cuerpo, con territorio, que es muy importante en nuestro país y en toda América Latina, por el colonialismo, el extractivismo, los pueblos originarios, la interculturalidad, los feminismos. Entonces, evidentemente, todos estos, estos ismos <risa> han puesto en tela de juicio ese sujeto sin cuerpo. A lo mejor tenía alma, pero era, era masculino. Y era masculino y, y colonial. ¿ah? Era colonial. Llegó ese sujeto tan individualista, eh, Llegó en plena conquista, desterrando las comunidades que habían en, este, en este mundo, entre comillas, nuevo, que tampoco era nuevos. nuevo. Tampoco. No sé. Kenny, eh, nosotros sabemos que hay una, no sé si llamarle comisión, la, la, la tendencia chilena de a todo llamarle comisión y armar comisiones para todo, pero, pero sí un grupo de académicos que se ha estado reuniendo para retomar más orgánicamente este debate. Entonces sería bien interesante que nos adelantara un poco en qué dirección va eso y, y qué nos espera de aquí a la vuelta de la esquina. No vamos a pasar de las elecciones eh, ahora, en, en un ratito más, estamos a, haciendo esta conversación un poquito antes y vamos a tener segunda vuelta y, y luego la cuestión de la humanidad. Así es, porque no podemos dejar de pensar y de pensarnos. Porque esta parte de la subjetividad es muy importante. ¿ah? Uh -huh. Hay siempre nuevas actorías, tenemos nuevos actores. Eh, entonces, eh, lo importante, fíjate, de este ciclo que estamos pensando, parece que va a ser para el verano. Uh -huh. Lo importante de este ciclo es que piensa la cuestión de las humanidades desde, eh, bueno, toda la carga histórica que tienen las, las humanidades se crearon en medio de la crisis feudal, das cuenta cuando empieza a emerger una nueva subjetividad eh, que, que finalmente, bueno, eh, llega a, las distintas, eh, a los distintos países, entre comillas, coloniales, eh, y, y de alguna manera descentra, se descentra el sujeto ese único, eh, y... Entra en una crisis las humanidades, pero y eso es lo que nos preocupa, la crisis de las humanidades, la problematización del lugar que les corresponde en la política universitaria, en las políticas de investigación, pero partimos de la crisis, y mi pregunta es, claro que sí, las humanidades y las crisis están íntimamente relacionadas. Nunca las humanidades han sido un lugar Ah, de quietud, como era en la, en la época feudal, ¿verdad? Eh, de, de, qué sé yo, de, de, de lugares excluidos de la vida cotidiana, eh, monasterio, por ejemplo. Las humanidades tienen que ver con universidades que se piensan a sí mismas con un espíritu crítico y por tanto hablar de la crisis de las humanidades es realmente revisitar el fundamento que tienen las humanidades es, es repensar, problematizar su historia, su lugar en la actualidad, eso del antropocentrismo occidental y colonial, pero sobre todo para nosotros, yo creo, Felipe, es pensarnos en un contexto de universidades latinoamericanas, porque las universidades latinoamericanas tenemos todo en común, frente al extractivismo, neocolonial ¿verdad? frente a eh, esta, esta amenaza permanente de nuestras democracias que han tenido que estar ahí moviéndose en circuitos muy pequeños frente a la amenaza de invasiones eh, porque se nos ha pensado que somos el patio de atrás el patio trasero de, de Estados Unidos y cada vez más de Occidente entonces evidentemente replanteando el humanismo la crisis del humanismo, la implosión de ese humanismo occidental frente a las nuevas subjetividades en el contexto latinoamericano, con, ciudadan con ciudadanías encarnadas en cuerpos y territorios, ¿no es cierto? En el buen vivir frente a la naturaleza. Piensa tú que ese, ese sujeto varón occidental de las humanidades pensaba que tenía que conquistar la naturaleza, no solo a los pueblos originarios. Y cada vez más las democracias comunitarias de América Latina nos estamos pensando, oye, yo no quiero irme a conquistar la naturaleza, la naturaleza es más grande que nosotras, nosotros, eh, nos debemos a otra relación con el territorio, con la naturaleza, con los pueblos originarios, con las mujeres. Entonces, aquí hay toda una materia, por decirte, ¿no? De pensamiento, un sustrato maravilloso de enfrentar en los días de hoy. Y eso va a empezar a pasar orgánicamente, no me atrevo a contarlo así con tanto, pero por ahí por enero les vamos a estar contando de cómo se organiza todo esto en este, este gran tema de la cuestión de la humanidad, un, una cuestión central y una reflexión central de nuestra facultad. ¿Qué me te agradecemos estos minutos. Ha sido un gusto compartir eh, este ratito contigo y muchas gracias por tu gentileza. Oh, pues gracias a ti, Felipe. Y qué bueno que nos vamos a embarcar en esta hermosa discusión pasada las elecciones. Y con esta conversación con Kemi Villarsuna estamos poniendo término a la edición de Humanidades al día de esta oportunidad. Nos reencontramos en 15 días más para seguir viendo ¿Qué está pasando en la vida de nuestra facultad?